para el blog ni siquiera un buenos días para la gente bueno entonces ya son tenemos que levantarnos por qué te vamos a salir bueno ya si sinceros tenemos que salir acordate por qué tapas la cámara un saludo para la victoria. Y por esa victoria, perdón, nada más por la última broma que te jugamos, que lo, seguramente lo verás en el vlog de ayer, o sea, el de hoy, no sé, ya de cómo hacerlo de los días. Pero como pueden ver ahí, el gastón ya, ducharse. Sí. Entonces yo voy a grabar por aquí y los veo cuando estemos listos los dos. Este nuevo vlog, ¿no? disculpen la ultra toma de gran diferencia de tiempo que la toma que acaban de ver estaba en el cuarto. Yo despertando aquí a Gastón que la agarró por estar tapando el lente de la cámara. Ahorita lo que vamos, eh, yo voy a ponerme a editar el video, un video. Vamos a terminar de editarlo a ver si me abre filmora. y por si este video no, no está patrocinado por ser Filmora. Pero igual, como saben, yo siempre les dejo los enlaces de descarga de los programas utilizo para editar ahí en abajo en descripción. No importa nada, no importa qué Entonces, esto es como una segunda parte del blog. No, un blog diferente. Un blog diferente, volviendo de la casa de los jóvenes. Bien, o sea, aquí vamos, a ver. Y vamos ya de regreso para, vamos a ir a un lugar, luego les enseño. Aquí va <ríe> la edición. O sea, esto es lo único que logré hacer importar todos los clips de video ayer aquí al programa. Y nada más. Que o sea. Va más o menos así. Ya tengo que cortar. Tengo que cortar varias partes todavía. Entonces lo. El video lo van a tener disponible cuando no sé, pero tal vez en esta semana. Ahora sí. Mientras hacemos la vacación con él. Así que ahora dejemos de grabar y nos vemos más tarde. Bueno, entonces ya estamos aquí donde le habíamos dicho en la camioneta. Hola. Y le voy a enseñar a estar aquí el lugar. Entonces más se bueno. acabo de eruptar, cortar eso en edición. No, creo. Lo corto si se escucha. Vale. Si no se escucha, pues vale caca Te voy a llevar a un lugarcito. No, se puede hacer parkour aquí Un pequeño lugarcito y me lleva a las catacumbas de París Tal vez ¿Ah? Una gallina ¿Dónde? Allá Una gallina ahí. Allá o sea, está, sí, está, está la gallina, es una gallina ahí. No sé Vamos por allá no. Entonces, esto, no, eh, esto, no, esto es lo menos importante para la trama del video ¿Sí? niño aquí, gastón. Vale, ¿a dónde vamos? La presi de, de ahí a aquí. Después la hacemos. ¿Qué? La presi La presi? Salto de precisión de aquí a ahí. Ah, pues, creo, creo que podría ahí. intentarlo. Después. Creo que puedo. Después. Ajá, entonces, ¿qué hacemos aquí? explicarle tu, a, a, a tus espectadores. A ver, si me escuchan la un poco así rara Es porque acuérdense que ya grabando bastante tiempo O sea, este es el tercer video ya sí. Que como les dije, en el video de ayer Que si tiene mucho apoyo, hago blog diarios Y van a ver este video el video. Y van a estar viendo los videos seguidos Bueno, aquí hay agua No, no hay agua Sí, ven. ¿Puedes hacer todo esto? Tal vez. A ver, quiero ver. Tú puedes. Ajá, Andrés. No. Llego. Podría... A ver. Um, sí, sí, podría llegar. Andrés, ¿cómo se hace, sumen a esto? No se puede. O sea, que hacer forzosamente acercar la cámara? No, forzosamente tengo que hacerlo en edición Ah, bueno Bueno, a ver Bueno, vamos a las catacumbas de país según Andrés Aquel túnel tengo entendido que atraviesa toda la calle al otro lado ¿Toda la calle? Sí ¿Nos vamos a entrar ahí? Pues no hay agua. No, la gallina. Por eso. ¡La gallina. Miren la gallina. ¿Cómo le ponemos? Roberta la gallina. Vale, va a ser la mascota del canal, Roberta <risa> la gallina. La mascota temporal de 5 minutos. 5 minutos, 5 segundos. De hecho, que okay, se va para la cajita. Y además creo que por aquí la van a matar para comida, así que ¿No? Adiós. ¿Sí? ¿Sí? A ver, teníamos una, una idea que era de ir hoy donde la victoria Sí, pero no nos De pudimos. sorpresa ¿Sí? Pero no pudimos porque no tuvimos, no nos dieron permiso sí. A lo mejor y digo esto solo para generar, ah, no sé, en, el, en lo del video De, ah, por qué no fueron, que hubieran ido mejor, que no sé qué Si sabes que aquí ya eh, por el súper, ¿verdad? Ah, okay. O sea, eso de ahí es el súper por detrás. ¿Es el súper? Sí. Y un niño, nos alejamos un montón de, de, de, de, de tu abuelo. ¿El fondo este? Ah, no. ¿Qué me están matando? Un perro. Un muerto, cochino, sucio, mar. Pero que yo tenía copia, ¿verdad? Eh? Mira, yo lo voy a hacer en la fase. Bueno, no, de hecho me traigo la cámara. No es a hacer que se la roben. Entonces. Bueno, aquí en lo que vamos editando el señor Gaston y yo. Eh, ahorita por la cara empezó a llover. Sí. O está sea, aquí enfrente de la lotería. O sea, no sé si se logra prestar en cámara, pero está cayendo un agua o sea, Ahí medio, medio lo pueden ver, creo. Pero en sí está lloviendo. Gastón, ¿cómo se siente eh, estar aquí con lluvia? Se siente, se siente a gusto, se siente cómodo. ¿Cómo se siente también que empezaron los videos diarios? Mm, no, sé, es que, no sé, se siente muy raro, estamos grabando cada dos segundos. <risa> De lo... eh, más o, literalmente. O sea, apagamos la cámara, la ponemos a cargar, ¿qué? Cinco segundos. Unos cinco minutos y volvemos a grabar porque se nos ocurre algo y lo grabamos otra cosa es de que hay tomas de que no aparecen en video entonces ahorita eh, dejo de grabar porque estoy llamando Gritale. de buenas buenas Dicen que no no decís buenas bien ya Buenas. Me sorprendí. Mira, tenés. Tienes, dónde tenés. La de la torta nunca fal falla, ya viste. <risa> <risa> Hola, Irving. <risa> Ay, me va, me va algo en la garganta. Empe empiezan los vlogs diarios. Dice Gastón que viene a traer ropa solo. Sí. Para unos. Tu mamá no me contesta, ¿no? ¿Susupada? Se fue a correr. Uh -huh. Se fue a correr. Hasta aquí el vlog de hoy. Recuerden que si les ha gustado, se tienen que suscribir, darle a la campanita, compartir y comentar. Vlog de aparecido. Y a ver, sé que había dicho de que si sí, el video recibía mucho apoyo y vamos a iniciar vlog diario, pero a ver, hoy eh, escuchen nuestras voces como están. Así que vamos a probar a alcanzar un poco de las voces un poco desgastada un, po un, un poquito mucho. un poquito mucho entonces igual ya cuando estemos bien de la de la garganta vamos igual a iniciar pero eso no significa que no hayan transmisiones en directo aunque sea solo yo que esté ahora por lo que para que Gastón un descanse un poco igual su canal lo, tiene. <coughs> lo tendrán abajo en descripción en la primera fila y si cuando usted subiendo el video logro encontrar la parte de para añadir el canal al final voy a poner el canal de él para que se vayan a suscribir igual les dejo una captura de pantalla ahorita en lo que están viendo lo del canal de él más o menos como el nombre su banner y ahora sí sin nada como dijimos en el último vlog sin nada más que decir nosotros les pedimos vivar AL EXTREMO! Algo para el blog. <risa>